Muy pero muy buenas tardes a los amigos de GRANDE PREMIO EN ESPAÑOL Soy Esteban Nieto, estamos en una nueva edición de GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Nicolás Latifi y una difícil encrucijada que va a tener en este próximo GRAN PREMIO DE ESPAÑA de Fórmula 1 Bienvenidos Bueno, la Fórmula 1 llega a España eh, para este fin de semana y una de las novedades es la inclusión de Nick Debris, eh, piloto holandés, campeón vigente de la Fórmula E, campeón de la Fórmula 2 en 2019 y miembro de la Academia de Jóvenes Pilotos de Mercedes, que ocupará una de las eh, butacas eh, de Williams, más precisamente la de Alex Albon, para disputar el primer entrenamiento. Del viernes en el circuito de Barcelona-Cataluña, ¿no? respetando eh, el reglamento deportivo de la Fórmula 1 que eh, exige a los equipos que incluyan a dos jóvenes pilotos eh, en dos tandas eh, a lo largo del año. Ya Este fin de semana van a estar también eh, Juri Vips en el auto de Checo Pérez y también eh, Robert Kubixa eh, en Alfa Romeo. Bueno, eh, pero enfocándonos directamente en lo que es eh, esta eh, participación de en de, de Williams, es muy importante también para lo, que, para lo que es el futuro de Nicolás Latifi eh, un piloto que ya está en su tercera temporada eh, con Williams, eh, que había tenido eh, una buena segunda parte de 2021 hasta aquella eh, carrera final en Abu Dhabi donde tuvo un incidente eh, a poca vuelta de final que que terminó generando un auto de seguridad y también el, terminó por definir el título en favor de Max Verstappen, lo que generó que tuviera muchos haters en redes sociales. Eh, una, una cuestión que, que terminó perjudicando mucho eh, la, la salud mental, dicho por él mismo. Eh, eh, por amenazas, por llegó oh, a tener amenazas de muerte incluso Nicolás Latifi por aquella maniobra y bueno después de haber terminado bastante mal en la última carrera en 2021 eh, en 2022 también tuvo incidentes eh, en la segunda fecha en Arabia Saudita también en Australia lo que significa que está actualmente en una situación bastante compleja eh, de cara a su renovación para 2023 eh, y justamente este fin de semana eh, en el Gran Premio de España se va a medir eh, mano a mano con uno de los candidatos a ocupar eh, esta Butaca 23 que hablamos que es justamente eh, Nick Debris por lo que eh, la Tifi tendrá una necesidad imperiosa de mostrar que puede prevalecer los tiempos de vuelta de mostrar un buen ritmo de, de vuelta rápida también buenos ritmos eh, lo que es ritmo eh, de carrera, eh, lo que puede realizar en algunas vueltas eh, de entrenamiento y demostrar que tiene la capacidad eh, por talento de permanecer eh, como piloto de Williams hay que recordar que en su momento cuando llegó la Latifi eh, a Williams la escudería estaba manejada por la familia de Frank Williams por su hija Claire que en ese momento privilegiaba a los pilotos con un buen aporte económico, como fueron en su momento Sergei Sirotkin y como fue eh, luego Nicolás Latif, y también en su momento también pasó Lance Troll por, por Williams. Pero bueno, ahora con la llegada de Donington Capital, eh, ya hace dos años, eh, la necesidad de Williams no es económica, así que va a privilegiar, al piloto que realmente demuestre tener el talento de acompañar probablemente Alex Salom que está teniendo un muy buen año también en Fórmula 1 para lo que es el 2023 y no hablamos únicamente de Debris como uno de los candidatos a ocupar esta butaca también está Oscar Piastri que piloto reserva de Alpine que bueno, depende, dependerá mucho si Alonso renovará su vínculo o la escudería francesa para el año que viene, pero si Alpine busca un plan B, eh, Williams aparece como la opción más indicada para llevar al joven piloto australiano a competir en Fórmula 1. De manera que la Tiffy eh, tiene un, una escala que remontar este año, eh, teniendo a dos muy buenos pilotos candidatos a su butaca y donde tendrá que demostrar eh, su talento, sus capacidades, más que nunca, para poder prevalecer y poder renovar su contrato con Williams para 2023. Muchas gracias por acompañarnos en este las 10. Seguimos en otro momento. Un abrazo.